Toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más y más, allá. Ah, yeah. De la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y en más y más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 En nubes horizontes Seremos miles Crecemos en número Solo en nubes horizontes Seremos miles y más